Muchas gracias por acompañarnos semana a semana en este su programa Construyendo Igualdad. En nuestra última emisión comenzamos a conocer sobre los esfuerzos que vienen desarrollando las federaciones deportivas de personas con discapacidad. En este encuentro compartiremos el trabajo desarrollado y los logros obtenidos por las federaciones ecuatorianas de deportes para personas con discapacidad física e intelectual como una estrategia de inclusión y exigibilidad de sus derechos. Las iniciativas desarrolladas por estas federaciones han dado muy buenos resultados, logrando la participación en diferentes eventos deportivos y con grandes logros por parte de los deportistas con discapacidad. Los invitamos a conocer estas iniciativas en el siguiente reportaje. Tener una discapacidad no es un limitante para realizar actividades físicas o practicar algún deporte. Es un derecho establecido en la Ley de Discapacidades. El artículo 43 señala que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 existen varias alternativas para practicar deportes adaptados e instituciones especializadas en preparar a los atletas. Este es el caso de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, FEDEDI. Esta institución, sin fines de lucro, tiene como objetivo la inclusión social y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual a través de la práctica deportiva. La Federación se enfoca en el deporte formativo, recreativo y de alto rendimiento. Desde 2012 ha preparado atletas que han participado en competencias internacionales, como los para Panamericanos Juveniles, Para Sudamericanos y los Juegos Paralímpicos. Son varios de los deportes que se practican en la Federación como el atletismo, natación, tenis de mesa, salto de longitud, tenis, entre otros. Para contactarte con la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, FEDEDI, puedes comunicarte al teléfono 02 -35 30 290 o a sus redes sociales. Bienvenidos a Construyendo Igualdad. El día de hoy contamos con la presencia de Patricia León, quien es la presidenta de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. Un gusto tenerte con nosotros, Patricia. Gracias a todos ustedes por esta invitación. Patricia, qué importante es justamente la consecuencia de lo que vamos, hemos hablado de la discapacidad sensorial, eh, los compañeros con discapacidad visual y la auditiva, para entrar a la discapacidad intelectual a veces surgen muchas inquietudes, no muchísimas. Principalmente a veces se considera que la discapacidad intelectual tiene ciertas complicaciones para ejercer una actividad deportiva, más no por, por su discapacidad, sino por sus comportamientos que se van dando, la orientación que pueda dar un entrenador. Pero en cierto modo también hay una obediencia para hacer el deporte. Son de pronto sus capacidades, eh, sus discapacidades eh, son ...mucho más apegadas a ese acompañamiento que puede dar hasta la misma familia. ¿Cómo va relacionando y cómo son los procesos que ustedes como Federación de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual lo trabajan? Eh, gracias, Javier. Nosotros desde que asumimos la presidencia de la federación estamos trabajando y hemos abierto las puertas a, a un deporte de iniciación... Eh, intermedios, formativo y élite. Es compleja la discapacidad intelectual. Uh -huh. Dentro de nuestra federación abordamos a chicos con síndrome de Down, con déficit de atención, con hiperactividad, sin hiperactividad, autismo, Asperger. Entonces realmente la discapacidad intelectual es muy compleja. Y una gran diversidad. Gran diversidad. Cada uno es un mundo totalmente diferente. Uh -huh. Es compleja, más quiero decirte que médicamente eh, para los chicos que tienen esta afección neurológica, esta condición cognitiva limitada, les hace muy bien el ejercicio, el movimiento. Entonces nosotros quisimos empezar desde el inicio. Cuando asumimos, encontramos una federación enfocada netamente a un grupo élite. Pero nosotros necesitamos recambios, necesitamos tener a la gente en movimiento, necesitamos masificación. Y el día de hoy la FEDERIA está atendiendo a 220 deportistas a nivel de todo el país. Eh, los procesos con los chicos son repetitivos, ellos tienden a tener una memoria errática, se olvidan de lo que se les dice. Entonces el trabajo es doblemente y triplemente todos los días es la repetición de los ejercicios, de la técnica, de la respiración en cada una de las de, eh, modalidades. Y obviamente hemos re, obtenido pues, resultados fantásticos en nuestra federación. ¿no? Es complejo, pero nada es imposible para ellos. Considerando esta gran diversidad realmente dentro de la discapacidad intelectual, ¿ustedes cómo han logrado que los diferentes entrenadores, instructores, tengan esa capacitación para poder atender esas necesidades a veces específicas de cada uno de los casos? Bueno, nosotros tenemos dentro de la federación cada ocho días, nosotros mantenemos una reunión técnica con todos nuestros técnicos. Entonces, es donde ahí nosotros vamos poniendo las novedades, las formas, la manera. Tenemos un director técnico que ya tiene experiencia, obviamente, en el manejo de chicos con discapacidad intelectual. En donde impartimos, todos tenemos novedades y en donde vamos corrigiendo lo que vamos a corregir. Tati, cuando tú hablas que debes manejar técnica, debes manejar procesos, podríamos decir que es como cualquier, porque pertenecen a los paralímpicos, Así es. la discapacidad intelectual. Eso quiere decir que en cierto modo tienen que cumplir eh, ciertos tiempos, ciertas ciertos de ¿no? requisitos, requisitos, exigencias, clasificaciones. Las consideraciones que se tienen en la discapacidad intelectual y en la discapacidad física, ¿se enmarcan alguna diferencia en los tiempos y en la clasificación? No, te cuento que nuestros deportistas eh, de discapacidad intelectual Compiten de igual a igual con los deportistas sin discapacidad intelectual. No hay una diferenciación en las marcas de ellos. Por eso es muy exigente para que tú intentes entrar a un plan de alto rendimiento. Estás a la par prácticamente. La diferencia es que como tienes discapacidad intelectual, tienes obviamente que competir en el para sudamericano, en el para panamericano, en los para olímpicos por tu condición neurológica. Pero las los, marcas son exactamente, son exactamente, las, exactamente igual. Pero exigencia. la clasificación, o sea, directamente, o sea, tienen que competir. Ahora, mi inquietud es cuando tú vas preparando a este deportista, ¿en qué actividades deportivas son las que más se desarrolla la discapacidad intelectual? O sea, ¿o solo tiene ciertos eh, deportes específicos para poder integrar los paralímpicos o, o desarrolla una actividad potencialmente en cual? Bueno, te puedo decir que el deporte élite en este momento dentro de la FEDEDI es el atletismo. Uh -huh. Nuestra cantera de campeones está en Carpuela. Sin embargo, nosotros seguimos desarrollando a la par el tema de natación, de tenis, de futsal, de taekwondo, de ciclismo. ¿sí? Y obviamente esto no podría ser posible sin el apoyo del Ministerio del Deporte. Nosotros dependemos al 100% de su ayuda. Eh, en las diferentes disciplinas que estamos escuchando... Y, y en todas ellas tienen ustedes jóvenes ya, ni jóvenes que están trabajando en lo que es el ámbito del alto rendimiento, o en cuáles están ustedes y cuántos jóvenes están ahorita ya en justamente en ese espacio del alto rendimiento? Bueno, en el alto rendimiento la Federia este momento tiene nueve chicos. Ocho están en Carpuela, este concentrados permanentemente. Ellos en el pasan CA. allá de manera permanente. En el CEA, así es. Entonces, y en Quito, acá en Pichincha, tenemos un, un muchacho Paul Córdoba, en atletismo. Los nueve deportistas eh, eh, están en el plan de alto rendimiento. Ellos deben tener un nivel de exigencia tan fuerte justamente como las personas que no tienen discapacidad precisamente por el nivel deportivo en el que se encuentran. Así es. Su profesión es ser deportista. Uh -huh. Así es. Existen las Olimpiadas Nacionales, que es eh, un evento lógicamente que presta a nivel nacional, está vinculado mucho a la discapacidad intelectual de mayor honor. ¿Qué correlación de trabajo tienen, en este caso, Olimpiadas Especiales con la Federación de Deportes para la Discapacidad? E Intelectual? Eh, bueno, eh, Javier, tenemos que separar. Son dos cosas diferentes el tema el trabajo que desarrolla con mucho respeto Olimpiadas Especiales. Es un tema recreativo, ya que Olimpiadas Especiales pues trabaja únicamente un solo día a la semana el tema del deporte, netamente los sábados. Nuestro trabajo a nivel de, si estamos hablando de deportistas de alto rendimiento, se desarrolla seis y hasta siete veces a la semana, en doble jornada. Y el tema de recreación lo hacemos tres a cuatro veces por la semana. Entonces, nosotros estamos preparando, estamos formando deportistas. Inclusive, dentro de nuestra federación, como te digo, hacemos recreación. Y la recreación tiene cuatro días a la semana. Esa es la diferencia. y Nuestras competiciones están enfocadas, obviamente, a um, competencias oficiales, ¿no? IPC, APC, INAS, con la finalidad, obviamente, de, de obtener uh, marcas oficiales y que ellos puedan ir, pues, con miras a Tokio 2020. Ya los tenemos ya apuntados a cuatro. Importancia reconocer justamente esta preparación que ustedes tienen para tener una competencia, ¿no? Y considerando el tema de competencia a nivel ya profesional, ¿en qué tipo de competencia han participado ustedes? ¿Tienen planificado? Entiendo. ...a nivel nacional e internacional. ¿Puedes comentarnos un poquito las experiencias que han tenido? Sí, bueno, la federación internamente efectúa competiciones... ...selectivos con miras a los Juegos Nacionales. Uh -huh. Son las tres competencias oficiales que las hacemos anualmente... ...y toma de tiempos que lo hacemos en todas las provincias del país... ...a nuestros deportistas. Este año ha sido de gloria para la federación. Nosotros estuvimos en Sao Paulo en los para juveniles en los Juegos... Y vinimos toda la delegación, estábamos tres discapacidades, intelectual, visual y física, vinimos alrededor de 22 medallas paralímpicas. ¡Ay, qué bien! Ganadores. Ganadores. Luego de eso, pues, estuvimos también en Londres, ya solo la FEDERI, eh, con nuestros deportistas con discapacidad intelectual, en la cual obtuvimos cinco medallas mundialistas en un absoluto. Lo que a los chicos obviamente les da la visa claro. para ir al plan de alto rendimiento de una. ¿Y en qué disciplina obtuvimos uh -huh. las medallas? Atletismo. ¿En atletismo. Netamente atletismo y en el atleti dentro del atletismo está impulso de bala. Ya. Sí, y acabamos también de llegar hace aproximadamente 30 días de Suiza, este, donde obtuvimos con Damián Carcelén dos medallas de oro en salto largo y en 400 metros. Realmente estamos muy asegurados, estamos muy contentos con los logros, una federación de tiempo corto realmente llevamos prácticamente eh, nos creamos en el año 2012 llevamos al 17 son pocos años, años y realmente sí estamos muy satisfechos con el trabajo uh, logrado con nuestros atletas de alto rendimiento Pati, y con todos este este nivel que han logrado los eh, deportistas de alto rendimiento tiene mucho que ver con el apoyo de la familia en el caso de ustedes, ¿cómo maneja? Oh. Están en Carpuela algunos de manera permanente. ¿Cómo es ese manejo, ese apoyo con la familia? ¿Un poco desprenderse también para que los chicos puedan demostrar la potencialidad que tienen? Sabes que a través del, de corte, del deporte se logran muchas cosas. Independencia, uh -huh. socialización. Entonces, a veces las personas con discapacidad intelectual, inclusive en el tema de trabajos, cuando ven personas con discapacidad intelectual, las empresas prefieren esperar un poquito y darles paso a otras discapacidades, pero nosotros hemos visto grandes logros a través del deporte. Los chicos, realmente tú les ves y parece que no tuvieran discapacidad. El deporte, el oxigenar el cerebro todos los días, cuatro, veces, cuatro horas, al día, realmente les ha, les ha llevado a un nivel óptimo, realmente son independientes, eh, necesitan un tanto de ayuda en el tema de manejo de dinero, pero realmente en temas de cuidado personal, de independencia, no tienen ningún problema. Y eso es lo que llamamos a los padres de familia, por favor, uh -huh. dejen de encapsular a sus hijos, sáquenlos de esa bola de cristal, permítanles estar en movimiento, permítanles hacer deporte. Ese mensaje sería para los padres de familia. Vengan, visítenos, vengan a la federación, estamos abiertos para darnos el apoyo a todos los padres de chicos con discapacidad intelectual. Y qué importante el mensaje que nos deja Patti, realmente es bueno que nosotros como familiares demos ese impulso a que los jóvenes con y sin discapacidad puedan demostrar las potencialidades. Muchas gracias, volvemos después de un corte. de mejor manera los diferentes esfuerzos que se realizan desde las federaciones de deportes para personas con discapacidad, los invitamos a ver el siguiente reportaje. Otra institución que apoya de manera constante a los deportistas con discapacidad en sus etapas formativas y preparatorias es Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Física, FEDEP-DIF. Esta federación busca desarrollar, promover y coordinar actividades deportivas y recreativas que permitan socializar el deporte paralímpico para personas con discapacidad física. Desde el 2012, ha preparado atletas para competencias internacionales como los Parapanamericanos de Buenos Aires, Chile y Toronto. Este 2017, FEDEPDIP participó con nueve deportistas en Juegos Juveniles Para Parapanamericanos de Sao Paulo, Brasil. Pero nosotros ya hemos tenido dos competencias internacionales para juveniles en Brasil, ahora último Copa América en Colombia. Entonces es, es algo que ellos es, cada día tienen ese reto de, de hacerlo. Entre los deportistas se destacó Eric Tandazo, de 14 años, quien consiguió cuatro medallas de bronce en este evento. Todos somos aceptados, ya no hay discriminación como antes. Y la forma más común para convivir con los demás es hacer cosas que los demás hagan. Demostrar que siempre puedes llegar a ser igual que ellos o hasta mejor. Lo que produce que seas aceptado de una forma mejor en el mundo y sin problemas a tu alrededor. Un deporte para personas con discapacidad física que se está fortaleciendo en el Ecuador es el bocha, esta disciplina está basada en la estrategia y la precisión. El juego consiste en que cada deportista o equipo tiene seis pelotas rojas y el contrincante seis pelotas azules. El encuentro comienza cuando se tira una pelota blanca. Cada jugador o equipo tiene que lanzar las pelotas de su color y el que consiga llegar más cerca de la pelota blanca es el vencedor. Dif tiene como objetivo apoyar y formar a nuevos deportistas con discapacidad física en disciplinas como pesas, atletismo, tenis, bochas, ciclismo, rugby, fútbol, tenis de mesa y volei. Para contactarte con la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Física, puedes comunicarte al teléfono 022 526433 o a sus redes sociales. Y ya está con nosotros Daniel Hermosa. Eres el presidente de la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física. Bueno, tenemos algún antecedente importante. Primero, para el público que conozca, Daniel es coronel retirado de la Policía Nacional, un gran colaborador, un gran oficial, conocíamos de, él de hace mucho tiempo. Y qué importante es que te hayas vinculado justamente a el área recreativa y el deporte para personas con discapacidad. Así que creo que eres el recién estrenadito presidente uh -huh. de hace aproximadamente 30 días. Te deseamos lo mejor y el éxito por ese trabajo que puedes hacer. Podríamos decir que en claridad que los Paralímpicos nacen propiamente casi desde la discapacidad física y creo que los retos han sido muy grandes para este país. ¿Cómo consideras tú desde la perspectiva, habiendo sido oficial de la Policía Nacional, donde está vinculado mucho la recreación, el deporte también, que es parte primordial para dar la seguridad a los ciudadanos, ¿Cómo te piensas aplicar o vincular esta actividad hacia el deporte de las personas con discapacidad física? Bueno, primero tenemos que buscar, buscar los, los, la gente, la parte humana que represente a, la, a, la, a todo lo que es la discapacidad física. Estamos trabajando en todo lo que son las reuniones en todas las provincias, tratando de buscar, masificar a la gente para... Para que conozcan la, la actividad que realizamos dentro de la, de la federación y tratando de llegar a la mayor cantidad de gente en todo el país, porque lamentablemente estamos, estamos solo en Quito, Guayaquil y Cuenca, uh -huh. pero no, en la parte del oriente, en la parte del norte de, de, de Esmeraldas, el sector de Carchi y estaba totalmente abandonado. Si bien es cierto, conocemos el, los centros de alto rendimiento que nos ha dado el gobierno, pero no, no, no están calificados la, la, la, la parte humana para que vayan a esos centros de, de entrenamiento. Entonces, tratamos de llegar a la gente para tratar de conseguir la, la mayor cantidad de gente que podamos. Estamos ahorita entonces, en este poco tiempo que está ahorita Daniela a la cabeza de la federación impulsando y motivando a que más personas puedan unirse dentro de lo que vendrá a ser la federación Daniel, ¿qué actividades, en qué deportes ustedes tuvieron recién incluso en un campeonato de lo que fue de amputados de juego de amputados ¿qué actividades están ustedes dando fuerza últimamente? ¿cómo les ha ido? ¿qué experiencia han tenido ya en estos procesos? Mire, eso de fútbol de amputados fue una iniciativa del Colegio Letor pero con el auspicio de, de la federación y tratamos de sacar toda la gente Tratamos de ver la, la, la capacidad que de, de, tienen cada uno de los participantes para salir adelante. En verdad se ha visto de forma maravillosa cómo participan, cómo juegan, con qué entrega, con cómo lo hacen. Eso estamos tratando de buscar en todo el país de todas las actividades, como son básquet, básquet eh, fútbol de amputados, atletismo, tenis de mesa, tenis de campo y todas las demás disciplinas deportivas que tenemos en ¿Qué es el paralimpismo? Cuando nosotros hablamos de discapacidad física, una de las primeras circunstancias son los riesgos que puede correr una persona con discapacidad física. Hay deportes como de recreación también, como es el... Podríamos decir, creo que es fútbol americano. No es, es como un fútbol americano, pero es una actividad deportiva que hacen los cuadripléjicos. Para este tipo de deportes, principalmente cuando hay discapacidad física, las necesidades de... Podríamos decir necesidades como las sillas de ruedas, son parte primordial, el equipamiento, la capacitación y la formación. Pero ante todo el equipamiento, porque uno tiene que competir con otros países que tienen sillas de alta tecnología, de carbono, de, de mayor resistencia. ¿Cómo se va trabajando estos procesos para eh, poder estimular el deporte, que es una parte importante, pero también de dotar el equipamiento necesario para que la gente no tenga que gastar ese dinero? Que son sillas muy costosas Efectivamente estamos tratando de llegar Con una nueva propuesta presupuestaria Para tratar de alcanzar Tal vez no sea el 100% Pero tratemos de primero empezar Empezar a partir Y partiendo trataremos de alcanzar esos, La dotación De esos equipos Y necesidades que tengamos Para cada uno de los deportes. Pero las sillas que se pueden fabricar ¿Se pueden hacer en el Ecuador? Habría que ver tengo un conocimiento que en Colombia sí fabrican, pero, pero especializadas, porque aquí en el país sé que no, no, no tenemos un, una especialización en lo que son sillas deportivas. O sea, lo importante sería promover directamente para que se puedan fabricar claro, ese tipo país. de sillas y perfeccionar para que sean de, de alto rendimiento. Efectivamente, eso lo trataremos. Veríamos una, una capacitación también para personas que, que podamos, podamos hacer un, un centro de, para la fabricación de ese tipo de, de artículos que necesitamos para los de diferentes deportes. Daniel, ¿en qué tipo de eventos nacionales e internacionales los deportistas, en este caso que pertenecen a la Federación, han tenido la oportunidad de participar? ¿O qué proyecciones tienen ustedes para la participación? Bueno, en cuanto a lo nacional tenemos tenemos el, el mediados de septiembre tenemos el campeonato en Guaranda, en López de Atletismo. Luego tenemos en, para noviembre el en Cuenca, donde van a ser los Juegos Nacionales. De ahí tratamos en de Cuenca crear... los Juegos Nacionales. Sí. Ahora tenemos gente, gente participando en Medellín, Colombia, Eric Tanazo está participando en natación. Esos son los Juegos que por lo pronto están establecidos. En los Juegos Nacionales participan de las diferentes disciplinas, diferentes discapacidades también. Sí. ¿Qué sí. tipo de experiencia han tenido ustedes ya en el trabajo de la federación y en coordinación con las otras federaciones? Porque tengo entendido que ustedes trabajan muy de la mano, muy vinculadamente si sí, estamos trabajando juntos, entonces tenemos buena llegada, que unos logros que se ven y se alcanzan son demasiado emocionantes que a uno le, le cautivan. Daniel, cuando tú estás viendo en este proceso que estás iniciando, ¿cómo ves las escuelas de tus compañeros en sí? esos aprendizajes y la experiencia que van tomándose en cuenta y cómo deberías tú la aplicación de este proceso en tu, inicio, en tu inicio participativo. ¿Qué crees que es lo que hay que rescatar? Que de pronto a veces uno entrando nuevo puede visibilizar un proceso. ¿Qué crees que es importante rescatar? para el deporte ecuatoriano de personas con discapacidad. También el de recreación, porque tampoco podemos dejar de hacer recreación, creo que es parte primordial, pero también el paralimpismo por, y el sordolimpismo, porque es una parte primordial de la participación y de la representación internacional, uh -huh. que va empatado después de los olímpicos que se hace, que, eh, que se hace durante cuatro años. Uh -huh. ¿Cómo ves tú esa perspectiva? ¿Cuál es tu visión eh, ahora que inicias? sabes es que uno al momento que ve, se, se, se empapa de todo lo que pasa dentro de la federación, uno pone a trabajar en todo lo que es la masificación. Existen lugares que están votados, prácticamente abandonados, les repito, pero ahora necesitamos continuar siguiendo lo, las, las iniciativas de los compañeros presidentes de que también lo han masificado, lo han hecho y lo están haciendo grande. A cada uno de los deportes en, que son... Lo, lo de diferentes, intelectual, visual, auditivo, pero tratamos de, de copiar, digamos así, esta, estas, estas formas de... Las de estrategias implementadas que por ellos. Cada uno de los bueno, y desde la semana anterior, Javier, hemos venido viendo realmente los esfuerzos que se realizan por las diferentes federaciones. Ha sido muy importante reconocer, identificar... Ese trabajo que vienen haciendo ¿para, qué? para la plena participación de las diferentes discapacidades. Además, de algo importante, Gaby, que hay que reconocer, es el hecho que las mismas personas con discapacidad actúan uh -huh. dentro de ese liderazgo. Así que es. permite, lógicamente, que una sociedad vaya reconociendo que estamos en capacidad y en condiciones de hacer muchas actividades. Así como tenemos ahora un presidente en condición de discapacidad y que los retos siempre se enfrentan en la vida todos los días. Aquí Así. se ha demostrado muchos esos avances y esos logros en el ámbito deportivo y seguro se seguirán ampliando en todos los ámbitos. Así es, Javier. Muchas gracias por haber compartido con nosotros a Daniel y a todos los compañeros de las diferentes federaciones que han estado en estos dos programas. A ustedes, gracias. Y es momento de dar la bienvenida a nuestros invitados de cada semana. FENASEC llega nuevamente a Construyendo Igualdad para enseñarnos nuevos términos de la lengua de señas ecuatoriana.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 Tercero, tenis. Cuarto, Juegos Paralímpicos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Les agradecemos por darnos la bienvenida cada semana en sus hogares. No se pierda el próximo programa donde vendremos con más temas de su interés.